El tiempo presente progresivo de los verbos terminados en huir y otros verbos. Video número 4. Recordemos una vez más el gerundio de los verbos regulares. En las clases anteriores vimos los verbos regulares terminados en ar van a formar el gerundio con la terminación ando. Cantar cantando, nadar nadando, saltar saltando, trabajar trabajando. Los verbos regulares terminados en er van a formar el gerundio con la terminación yendo. Beber bebiendo, barrer barriendo, correr corriendo, toser tosiendo. Y los verbos regulares terminados en ir tienen la misma terminación que los verbos terminados en "-er". Subir subiendo, vivir viviendo, salir saliendo, escribir escribiendo. En este video vamos a estudiar las formas irregulares del gerundio. Muy importante, recordemos que los verbos regulares como leer, proveer, creer, y los verbos irregulares terminados en huir, como los verbos caer, oír y sus compuestos, tienen la consonante Y en el gerundio. Estas formas las debemos memorizar. Veamos. Leer, leyendo. Proveer, proveyendo. Creer, creyendo. Caer, cayendo. Oír, oyendo. Traer, trayendo. Construir, construyendo. Destruir, destruyendo. Veamos algunos ejemplos de varios verbos que pertenecen a este grupo. Iniciamos con creer. Yo estoy creyendo. Tú estás creyendo. Él, ella, usted está creyendo, nosotros, nosotras estamos creyendo, vosotros, vosotras estáis creyendo. Ellos, ellas, ustedes están creyendo. Ellos están creyendo todo lo que les dicen. CAER yo estoy cayendo. Tú estás cayendo. Él, ella, usted está cayendo. Nosotros, nosotras estamos cayendo. Vosotros, vosotras estáis cayendo. Ellos, ellas, ustedes están cayendo. El candidato está cayendo en las encuestas. Contraer. Yo estoy contrayendo. Tú estás contrayendo. Él, ella, usted está contrayendo. Nosotros, nosotras estamos contrayendo. Vosotros, vosotras estáis contrayendo. Ellos, ellas, ustedes están contrayendo. Mi prima está contrayendo matrimonio.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 Oír. Yo estoy oyendo. Tú estás oyendo. Él, ella, usted está oyendo. Nosotros, nosotras estamos oyendo. Vosotros, vosotras estáis oyendo. Ellos, ellas, ustedes están oyendo. Nosotros estamos oyendo la radio. Poseer, yo estoy poseyendo, tú estás poseyendo, él, ella, usted está poseyendo, nosotros, nosotras estamos poseyendo, vosotros, vosotras estáis poseyendo, ellos, ellas, ustedes están poseyendo. Ellos ya están poseyendo la casa prometida. Proveer. Yo estoy proveyendo. Tú estás proveyendo. Él, ella, usted está proveyendo. Nosotros, nosotras estamos proveyendo. Vosotros, vosotras estáis proveyendo. Ellos, ellas, ustedes están proveyendo. Tú estás proveyendo muy buena información. Recaer. Yo estoy recayendo. Tú estás recayendo. Él, ella, usted está recayendo. Nosotros, nosotras estamos recayendo. Vosotros, vosotras estáis recayendo. Ellos, ellas, ustedes están recayendo. Yo no estoy recayendo en el alcoholismo. Traer. Yo estoy trayendo. Tú estás trayendo. Él, ella, usted está trayendo. Nosotros, nosotras estamos trayendo. Vosotros, vosotras estáis trayendo. Ellos, ellas, ustedes están trayendo. Nosotros estamos trayendo el progreso al país. Releer. Yo estoy releyendo. Tú estás releyendo. Él, ella, usted está releyendo. Nosotros, nosotras estamos releyendo. Vosotros, vosotras estáis releyendo. Ellos, ellas, ustedes están releyendo. Usted está releyendo ese libro tan aburrido. sustraer. Yo estoy sustrayendo. Tú estás sustrayendo. Él, ella, usted está sustrayendo. Nosotros, nosotras estamos sustrayendo. Vosotros, vosotras estáis sustrayendo. Ellos, ellas, ustedes están sustrayendo. Nosotros no estamos sustrayendo nada. Ir. Yo estoy yendo. Tú estás yendo. Él, ella, usted está yendo. Nosotros, nosotras estamos yendo. Vosotros, vosotras estáis yendo. Ellos, ellas, ustedes están yendo. Mi hermano está yendo al supermercado. Muy bien, ahora vamos a estudiar algunos de los verbos terminados en huir. Atribuir. Yo estoy atribuyendo. Tú estás atribuyendo. Él, ella, usted está atribuyendo. Nosotros, nosotras estamos atribuyendo. Vosotros, vosotras estáis atribuyendo. Ellos, ellas, ustedes están atribuyendo. Yo estoy atribuyendo mi éxito a mi nueva dieta. Concluir. Yo estoy concluyendo. Tú estás concluyendo. Él, ella, usted está concluyendo. Nosotros, nosotras estamos concluyendo. Vosotros, vosotras estáis concluyendo. Ellos, ellas, ustedes están concluyendo. La telenovela está concluyendo en esta semana. Construir. Yo estoy construyendo. Tú estás construyendo. Él, ella, usted está construyendo. Nosotros, nosotras estamos construyendo. Vosotros, vosotras estáis construyendo. Ellos, ellas, ustedes están construyendo. Tú estás construyendo una casa nueva. Contribuir. Yo estoy contribuyendo. Tú estás contribuyendo, él, ella, usted está contribuyendo, nosotros, nosotras estamos contribuyendo, vosotros, vosotras estáis contribuyendo, ellos, ellas, ustedes están contribuyendo. Él está contribuyendo con dinero para el viaje. Destruir. Yo estoy destruyendo, tú estás destruyendo, él, ella, usted está destruyendo, nosotros, nosotras estamos destruyendo, vosotros, vosotras estáis destruyendo, ellos, ellas, ustedes están destruyendo. Mi hermana está destruyendo el computador. Distribuir. Yo estoy distribuyendo. Tú estás distribuyendo. Él, ella, usted está distribuyendo. Nosotros, nosotras estamos distribuyendo. Vosotros, vosotras estáis distribuyendo. Ellos, ellas, ustedes están distribuyendo. Nosotros estamos distribuyendo todo el dinero. Excluir. Yo estoy excluyendo. Tú estás excluyendo. Él, ella, usted está excluyendo. Nosotros, nosotras estamos excluyendo. Vosotros, vosotras estáis excluyendo. Ellos, ellas, ustedes están excluyendo. Ellos están excluyendo a algunas personas de la lista. Huir. Yo estoy huyendo. Tú estás huyendo. Él, ella, usted está huyendo. Nosotros, nosotras estamos huyendo. Vosotros, vosotras estáis huyendo. Ellos, ellas, ustedes están huyendo. Ellas están huyendo del fuego. Incluir. Yo estoy incluyendo. Tú estás incluyendo. Él, ella, usted está incluyendo. Nosotros, nosotras estamos incluyendo. Vosotros, vosotras estáis incluyendo. Ellos, ellas, ustedes están incluyendo. Nosotras estamos incluyendo a todas las personas. Influir. Yo estoy influyendo. Tú estás influyendo. Él, ella, usted está influyendo. Nosotros, nosotras estamos influyendo. Vosotros, vosotras estáis influyendo. Ellos, ellas, ustedes están influyendo. Mis maestros están influyendo mucho en mi vida. Instruir. Yo estoy instruyendo. Tú estás instruyendo. Él, ella, usted está instruyendo, nosotros, nosotras estamos instruyendo, vosotros, vosotras estáis instruyendo, ellos, ellas, ustedes están instruyendo. La maestra está instruyendo a sus estudiantes. Reconstruir. Yo estoy reconstruyendo, tú estás reconstruyendo, él, ella, usted está reconstruyendo, nosotros, nosotras estamos reconstruyendo, vosotros, vosotras estáis reconstruyendo, ellos, ellas, ustedes están reconstruyendo, nosotros estamos reconstruyendo la casa. Sustituir. Yo estoy sustituyendo. Tú estás sustituyendo. Él, ella, usted está sustituyendo. Nosotros, nosotras estamos sustituyendo. Vosotros, vosotras estáis sustituyendo. Ellos, ellas, ustedes están sustituyendo. Usted está sustituyendo el azúcar por la miel.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 El tiempo presente progresivo de los verbos terminados en huir y otros verbos. Video número 4.